José Luis, que viene en representación de. Doblemente, vengo en representación de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Playa Blanca, a Semcom y luego también particularmente en representación de una, de una promotora de la que yo soy gerente, eh, que vamos a empezar a, a preocuparnos por el turismo accesible, en fin, todo esto que, que llevamos tiempo dando vueltas y que al final no, no conseguimos que, que fructúe en algo, ¿no? Es decir, eh, una iniciativa relacionada directamente con la temática de esta feria. Correcto, 100%. 100%. Eh, cuéntanos un poco sobre esta iniciativa. Eh, bueno, la empresa con la que yo la que yo represento, tenemos un proyecto que es eh, un Senior Resort en Playa Blanca, concretamente en la Marina del Puerto Rubicón. Creemos que empezaremos año que viene, ya tenemos el proyecto avanzado y es un Senior Resort 100% eh, adaptado. Es decir, aquí hemos tenido gente hablando de la importancia del turismo sostenible, ahora estamos encontrando una iniciativa real sobre turismo sostenible. No hay ninguna, eh, he tenido muchas reuniones con, con eh, promotores turísticos, con tu operadores turísticos, todos están interesados, muy interesados, lo que ocurre es que bueno, falta que un promotor pues, se atreva, que le eche valor, eh, dinero ya sabemos que hay que poner pero en fin, que hay que, más de lo mismo ya no toca yo creo que hay que preocuparse por este tipo de segmento y de hecho la aceptación es 100% ya hablaba incluso con el gobierno de Canarias al Front barroja roja si hace falta para lo que haga falta y en esa idea estamos al margen de también que la asociación de la que yo soy el presidente nos hemos eh, planteado que hay que empezar a adaptar absolutamente todos los establecimientos, pero no solamente con que tenga tres habitaciones y, y por cumplir el cupo que el gobierno, que la normativa dice, ¿no? Pero claro, yo tengo una problema de movilidad y sí, duermo en el establecimiento, quizás como, a lo mejor, pero desde luego no puedo usar los servicios del establecimiento. No puedo ir a un spa, no puedo ir a la piscina, estoy con mi familia y, y el hombre, pues... Me tengo, me tengo que conformar con mirar un poco, ¿no? ¿no? O dar una vuelta por ahí. Una limitación grande. La idea es de empezar, eh, no sé, habrá que hablar con, con instituciones, con administraciones, buscar dinero y empezar y concienciar a la gente de que por ahí van los, por ahí van los tiros, ¿no?